Todos tenemos miedos, eso es totalmente natural. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al cambio, miedo al engaño, miedo a ser lastimados, miedo al abandono. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué haces tú con esos miedos? Porque si tú volteas hacia el otro lado y sales corriendo, esos miedos se vuelven más fuertes. Y pueden controlar elementos de tu vida muy importantes y detenerte de desarrollar todo tu potencial y de vivir una vida plena. Si por el cambio tú volteas frente a tus miedos y luchas contra ellos y peleas contra ellos y quieres destruirlos, también se vuelven más fuertes. Esa no es la manera de hacerlo. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Tú puedes aprender a conquistar tus miedos, a volverlos tus amigos y en un proceso amoroso, comprensivo, amable, vas a poder transformarlos, reeducarlos y disminuirlos a tal grado en que seas tú quien manejes tus miedos y no sean tus miedos los que manejen ciertas áreas importantes de tu vida. Mi nombre es Ricardo del herrán soy comunicador en semiología de la vida cotidiana y psicoterapeuta TREC con más de 15 años de experiencia enseñando a cientos de personas a conquistar sus miedos y quiero invitarte a este taller totalmente gratuito, en línea, en vivo, que voy a estar dando en tres fechas para que aprendas tres claves para conquistar tus miedos y finalmente creértela, generar esta confianza ontológica, generar este... En plenitud en tu vida y que no se te limiten estos miedos. Seguramente ya has tomado cursos, seguramente ya sabes algo de los miedos y has hecho cosas con tus miedos pero aquí a través de ejercicios dinámicas y una meditación muy hermosa te vas a llevar herramientas para aterrizar el tema de los miedos a tu vida y para que cualquier miedo tú puedas conquistarlo y manejarlo mucho mejor de lo que lo has hecho hasta ahora. Solo tienes que registrarte en mi página ricardolerrand.com elegir cualquiera de las tres horarios y fechas que vienen en la página y asistir, atender y poner en práctica estas maravillosas enseñanzas de semiología de la vida cotidiana en este taller de asimilación gratuito. No seas una víctima de tus miedos, Conviértete en el protagonista que conquistas tus miedos y creas esta vida que tú anhelas. Construyes tu paz interna. Te espero.